Hola a todos, hoy vamos a subir esta montaña y vamos a bajar una bajada que se llama Picalvo, que empalma con la de la mina Así que vamos allá Hoy vamos a hacer una ruta que empezaremos aquí arriba del pueblo de Cerler. Subiremos arriba de esta montaña, que he descubierto que hay una bajada que se llama Picalvo, que empalma con la mina la mina sí que la ha he hecho, pero esta de picalbo no la ha he hecho. Entonces, subiremos hasta arriba del todo y bajaremos, empalmaremos con la mina y volveremos a hacer leer. Probaremos a ver si esta bajada mola y qué tal es. Vamos subiendo por esta pista, que va como hacia las cascadas, bueno, hacia las tres cascadas, aunque nos desviaremos antes. Y una cosa curiosa, que si os fijáis... Esta montañita parece la del logo de Resles Así puntiaguda Aunque la, en la GoPro se ve un poco más Plana De los lados Pero es bastante parecida A la del logo de Resles Y nada Vamos continuando por el camino Hacia arriba Subir y subir Hasta que llegue la bajada Pues ahora vamos por este caminito Y aquí más adelante bajaremos Subiremos nuestra carretera Haremos un trozo de carretera cogeremos una pista de tierra y subiremos por esta montaña por el medio, hasta la caña de Ardonés de aquí subiremos arriba, no se ve, pero sería arriba de esta montaña por atrás y de aquí arriba bajaremos eh, como por ahí en medio del valle hasta coger la bajada de la mina y entonces volveremos a hacer leer aquí abajo, que es de donde venimos vamos a continuar, que esto promete y mucho, Mira qué paisaje ahora estamos por este camino, que es como si fuéramos a las cascadas, a las, las rotas tres cascadas, pero nos desviamos a derecha y bajamos por aquí el medio, que empalmaremos con el camino de tierra que sube la carretera y ahora, ahí delante está la carretera, Uy, y habría que bajar por aquí, pero del agua está un poco roto así que, a ver si puedo bajar por algún sitio porque está un poco chungo. Mira, a lo mejor por aquí creo que me puedo tirar. Vamos a probar. Da un poco de miedo, ¿eh? Porque esto, uy, uy, uy. un montón de piedras. Pero, ¡yee! Conseguido ya está, ves, y ahora aquí ya el puente y ya cogemos la carretera y nos hemos tirado por aquí ¿qué os parece? aquí terminamos el asfalto ya lo dejamos y empezamos la tierra uh -huh. nos quedamos que, estamos, que si nos subimos por las paredes <risa> y vamos ya por el camino de tierra ya hemos llegado a la cabaña de Ordonés que está aquí es donde empieza la ruta de la mina pero nosotros en lugar de empezar aquí vamos a subir hasta ahí arriba para hacer la bajada de, de picalvo que empalma con la mina suerte que llevamos eléctrica porque de aquí hasta ahí arriba sube así así que le vamos a dar aquí un poco a la ayudita a tope bueno a tope no pero un poco fuerte sí y nada a continuar esto hay un barro que flipas ¡Wow! Y ahora atravesamos río ¡Oba! ya hemos llegado arriba suerte que vamos en bici eléctrica porque había un montón de barro está muy blanda la subida de hecho mirar la bici como está de barro aquí ya empieza a haber nieve y, y mira qué vistas qué paisaje más increíble estamos en otoño y son las primeras nevadas y justo hemos llegado donde empieza la nieve y ahora nos toca bajar, vamos a ver por dónde empieza la bajada, porque esta no he bajado nunca. Y nos vamos a tirar a ver si, si mola. ¡Vamos! Primer trozo con nieve. El ¡Uh! caminito. Guau, ¡Ah! ¡Wow, como mola esa tierra, eh. Rollo -right? ¡Wow! Según lo que yo he visto por internet, opa, por aquí algún sitio nos tenemos que desviar a la izquierda. Lo que pasa es que hay que encontrar dónde, porque este camino que estoy bajando se va a un sitio que yo no quiero. Así que me voy a desviar hacia la izquierda y por aquí algún sitio tiene que empezar la bajada. De momento. De momento no hay camino, estamos aquí un poco campo a través, hay un poco de nieve, vale, parece que lo hemos encontrado, está tampoco rodado esto, pero sí, sí, tiene pinta que esto es camino. Aquí, aquí, perfecto, pero resbala y flipas. Uy, ahora derecha, uy, que no giro. Y ahora otra curva cerrada a la izquierda. Uy, que me voy fuera. No tengo muy claro que sea este el camino, pero como hace bajada. Pues nos tiramos. Es que ves, aquí desaparece. Y es un poco incierto hacia dónde tengo que ir. Me siento que estoy haciendo un poco campo otra vez. Pero mira, esto parece marcado. Uy, con encima las plantas. Mira, tiene pinta que es este. A ver, mira por aquí para coger la curva. Uy, y ahora, uy, si sí, no, tiene que ser esto. Y curva por aquí. Sí, sí, sí, es esto seguro Mira, me abro también Y otra curva yeah. Está, o sea, aquí no ha bajado ni, ni Dios eh Mira, esto lo, lo usamos de peralte uh. Y aquí piedras Este camino no está nada marcado Solo alguna rodera, alguna curva ¿Ves? Mira, mira, aquí está más marcado Nos abrimos Son curvas cerradas Uy, ahora por ahí Bastante entretenido, pero ya te digo que esto es más nuevo. Y ahora por aquí, mira, aquí está bastante bien. Uy, repichón, escalones. Uy, ahora sí que viene curva cerrada, parece. Uepa. Uy, y ahora otra curva cerrada ¿eh? y con escalón o oh, por el medio. Ningún problema de momento hemos encontrado curvas muy cerradas, un poco técnicas y aquí más curvas cerradas como esto, que a veces ya no sé si voy por el circuito o no y ahora por aquí también, aquí parece que hay salto a ver, yeah. A ver, está guapo, pero necesitas un poco de técnica encima con el barrito este que hay, resbala bastante opa aquí podéis ver a alguien que lo está sufriendo pero si no tienes mucha técnica es un poco complicado pero parece que no, esta es la zona que acabo de bajar y ves aquí está lleno de piedras que desde aquí la, la cámara no parece pero esto es empinado y hay escalones entonces si no hay mucha técnica toca patear un poco como podéis ver aquí delante ahora mismo tenemos el bosque que está súper húmedo ¡Oh, y curvitas Uy, que, me, que, no, que no giro esto no sé si es la bajada de la mina que ya hemos empalmado pero si no, se lo parece mucho yo creo que ya es la bajada de la mina eh, que hemos empalmado porque se ve muy rodado esto Curvas, curvas y más curvas. Uy, uy. Curva cerradísima, uy, que no giro. Y ahora en esta nos abrimos para girar. Y, y saltamos. Y ahora nos abrimos. Y se cierra aquí un montón. Si son un poco técnicas, ¿eh? Si quieres salir rápido la curva, si no te abres, ves, no sales. Y ahora aquí uf, otra y otra es uno parar, ¿eh? Y ahora que aprovechamos y nos abrimos por arriba para ahora girar, ¿ves? Y salimos más rápido. Aquí, uy. Y aprovechamos y saltamos. Y mira, mira, otra curva cerradísima. Uy, que nos giro. Y aquí también aprovecharemos, nos abrimos por arriba y giramos. Uy, que me he quedado justo de lado. curvas Uy. y esta se cierra también como todas y ahora aquí me abro y giro perfecto Uy, y aquí saltamos y venga más curvas que esto mola muchísimo hoy aquí no me ha abierto y ahora no giro muy bien ves si te despistas Y aquí, uy, también no me ha abierto. Y ahora, bueno, se gira bastante bien. Para aquí también, uy, uy, árboles muy cerca aquí, ¿eh? Uy. Zona rápida, Ué. y con curva y encima que resbalan muchísimo. Uf, qué que no me lo parece, pero es que hay un barro con una eléctrica pesa y cuando te rapas, en lugar de frenarse, casi que va cada vez más rápido. Aquí delante hay una curva súper cerrada y vamos a probar de abrirnos mucho, o sea, subirnos al césped para coger la curva y, y girar, ¿ves? Más o menos ha salido bastante bien. Unos manuals. Y ahora saltamos aquí arriba y ahora ya salimos a la mina que a ver cómo está esto vale pues nada nos tiramos así un poco a saco y ya está y a la mina y aquí en la mina en lugar de bajar la bajada clásica por ahí voy a ir por aquí y voy a hacer alguna bajada de estas de free ride que hay a ver esta no mira nos vamos a tirar por aquí. Lo mejor es no pecharlo. Uy. Uy. Mira, no me ha salido bien el plan. Espera que vuelvo, me tiraré por la otra que puedo frenar bien. A ver, si no me equivoco, es... Mira, por aquí. ¿Ves? Y me tiro una dosis... Uy. y ahora ya, bajamos el trozo final y ya hemos llegado abajo de la mina y ahora después de la mina un trozo de pista hasta coger el último trozo de trialera de esta bajada nos queda nada y menos para terminar de bajar vamos aquí a hacer unos manuals no? Venga, un poco más largo Y con la bici eléctrica, sobre todo con la reina esta Cuesta muchísimo hacer manual Vale, y aquí nos desviamos de la pista Para entrar al trozo final de trialera El trozo final de la mina Uy, Curvas de esas cerradas Aquí nos abrimos para girar esta curva que también es cerrada Uy, que me caigo y aquí mira, mira. salto ¡opa! Y también saltamos ¡opa! Y salto me encanta saltar. muchas piedras hola. hola y aquí ya vamos al trozo final aquí ya bajamos la velocidad porque nos podríamos encontrar gente que estamos en el pueblo prácticamente Ya hemos terminado la ruta, estamos otra vez en el pueblo de Cerler, donde hemos empezado. Hemos hecho 23 kilómetros y casi mil de desnivel. Y esta primera parte que nunca había hecho es bueno, un poco lío porque no está muy rodado, sobre todo al principio. Y hay algunas zonas así técnicas hasta que cogemos la, la mina que sí que la había hecho y es muy divertida. Así que si te gustan las zonas técnicas y sobre todo las curvas cerradas de la mina, eh, es una buena, una buena bajada para hacer. Lo que pasa es que si subes pedaleando, si no llevas eléctrica, vas a pillar. Y sobre todo si es como hoy, que está el terreno muy muy blando y costaba, o sea, resbalaba a tierra, o se te enganchaba mucho la bici. Entonces con la eléctrica, bueno, pones ayuda y te es más fácil, pero con una normal lo hubiese costado. Así que, eh, si queréis ver más rutas de las nuestras, las subimos todas a Wikiloc. Os las puedes descargar o, o ver a ver lo que hacemos. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Así que...